bienvenidos genios y genias a este nuevo curso de termodinámica aprenderemos desde los conceptos más básicos hasta la parte más avanzada como son el manejo de tablas de vapor y pro desarrollo de problemas termodinámicos no duden de ver el video hasta el final para que no se pierdan conceptos claves y enlacen todos los temas para que sean más entendibles no olviden que la termodinámica forma parte muy fuerte en muchas ingenierías o sea que si estás viendo este video, no dudes de ver todos los que vienen ya que es un contenido muy amplio y la idea es que en cada uno de estos videos se vaya complementando toda toda el área no siendo más Comencemos, en esta primera clase nos vamos a concentrar en el tema de sistemas termodinámicos y estados termodinámicos, definamos qué es un sistema termodinámico, un sistema termodinámico es una parte del espacio o del universo a la cual se le quiere desarrollar un estudio para ello se utilizan límites estos límites pueden ser imaginarios o no entonces vamos a definir cada uno de estos entonces tenemos lo siguiente digamos que tenemos dos tanquecitos. podemos analizarlo en la parte interna digamos que voy a analizar la parte interna de este tanque o también lo puedo hacer analizando la parte externa entonces como podemos ver tenemos dos sistemas, acá este es un sistema en el cual me interesa la parte interna y este es otro sistema en el cual me interesa toda la parte de los alrededores bien, entonces si vemos este, acá el límite serían las paredes internas porque estamos analizando sus paredes internas ahora, mirando el otro, ¿cuál sería el límite? ya no se encuentran en la parte interna sino que es todo lo exterior o sea que aquí el límite son las paredes externas. Quiere decir que estos límites pueden variar dependiendo de nuestro análisis, ya que podemos analizar algo desde adentro o lo podemos analizar desde afuera. Veamos los diferentes sistemas y las diferencias que hay entre ellos. Vamos a analizar estos tres sistemas en los cuales vamos a encontrarnos cuando tengamos algún problema termodinámico entonces tenemos acá tres tanquecitos acá tenemos un tanque con agua acá un tanque con agua pero tiene una tapita y este lo podemos ver que es como un tanque totalmente cerrado o hermético bien, vamos a analizar cada sistema como podemos ver el primero, miren que el primero está totalmente abierto por tal se llama sistema abierto que suena muy redundante este es un sistema abierto este como tiene una tapita va a ser un sistema cerrado y el último como está totalmente digamos como recubierto digamos, de una forma muy, muy práctica esto lo podemos ver como un sistema aislado o sea que existen tres sistemas abiertos cerrados y también aislados analicemos qué pasa en cada uno de ellos miremos en el primer caso como ese tanque está abierto, digamos que puede haber interacción acá y la materia puede cambiar. Quiere decir que aquí hay un intercambio de materia y también de energía. O sea que si sí hay intercambio de materia y si sí hay intercambio de energía. El ejemplo más simple lo podemos ver en las células. ¿Por qué no las células de nuestro cuerpo? En nuestras células podemos ver que las células empiezan a sudar o digamos a enfriarse deponiendo el cambio de temperatura, entonces hay un cambio allí de energía y de materia. En el siguiente caso tenemos el cerrado, en el cerrado podemos ver que no hay intercambio de materia porque se cuenta totalmente cerrado, entonces no hay materia, pero de energía sí, aquí puede ocurrir un intercambio dentro de la energía de este tanquecito, o sea que sí. Y el ejemplo más práctico lo podemos ver, digamos, si tenemos un... si sí tenemos una estufa, una estufa digamos que es un sistema totalmente cerrado y por último tenemos el sistema aislado, aquí no hay intercambio ni de materia ni de energía y el ejemplo más claro lo podemos ver en un termo de café, él utiliza un recubrimiento en el cual se aísla para que el café permanezca digamos más calientico durante más tiempo, por ese recubrimiento, por eso ustedes ven dos capas, una parte que es la más externa que recubre para que no haya transferencia de calor, entonces es un sistema aislado, les quiero que quede muy claro estos tres tipos de sistemas y qué ocurre en cada uno de ellos, tanto en la parte de materia como de energía. Veamos qué tipo de variables se deben tener en cuenta a la hora de analizar un sistema termodinámico. Este video contó con el patrocinio de Destruido a la Realeza, una empresa especializada para todos los productos del cuidado y de la belleza. Y qué mejor que en este mes de la madre en el cual podemos consentir y darles ese valor tan especial a todas nuestras madres. Aquí podemos ver algunos de sus productos, los diferentes Splash, también podemos ver champús y cremas hidratantes y por qué no, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel. Bien genios, para aprender a definir un sistema termodinámico necesitamos unas variables termodinámicas o también se le conocen como propiedades termodinámicas. Estas pueden ser intensivas o extensivas. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Pues las intensivas no dependen de la masa, mientras que las extensivas dependen de la masa. Entonces miren la gran diferencia. En las intensivas podemos ver propiedades como son la temperatura, también lo podemos ver con la presión, y también, por qué no, con la solubilidad. Ahora, si hablamos de propiedades extensivas, pues ya sabemos que dependen de la masa. Y aquí podemos ver propiedades como el volumen, la misma masa, también podemos ver el número de moles, entre otras. Si tenemos un sistema termodinámico que se encuentra en equilibrio, podemos hablar de un estado termodinámico o sea que para que exista el estado termodinámico el sistema debe hallarse en equilibrio esto es bien importante por favor tómenlo allí en sus apuntes porque es la diferencia que tiene un sistema termodinámico con un estado termodinámico pero vamos a ver un poco más a fondo esa definición de estado termodinámico la definición de estado de termodinámico viene dada por lo siguiente es la condición en la cual se encuentra un sistema termodinámico. Esta condición puede variar, eso dependiendo, digamos, qué es lo que esté ocurriendo en cada sistema. Digamos que vamos a tomar estos dos casos, voy a llamar a este un sistema termodinámico 1 y a este lo vamos a llamar un sistema termodinámico 2 primeramente, digamos que tenemos este tanque de esta manera y tiene unas condiciones de temperatura, digamos como está en el 1 vamos a decir temperatura 1 y una condición de presión 1 ahora, en la parte 2 digamos que a este mismo tanquecito se le puso una llamita entonces, pues como pueden ver, las moléculas se empiezan a distribuir sobre el tanque y empiezan a cambiar. O sea que aquí vamos a tener otras condiciones de temperatura 2 y presión 2. Quiere decir que este sería un estado termodinámico y este otro. Para definir un estado termodinámico tenemos que tener en cuenta dos propiedades termodinámicas. Dos propiedades termodinámicas me permiten definir el sistema, o sea, que con dos propiedades yo ya puedo definir todo lo que ocurre. Solamente necesito dos propiedades. Una tercera, una cuarta o la que, la que sea, ya está definida solamente con tener dos propiedades. Esto es muy importante. Entonces, para aprender a definir dos estados o cualquier tipo de estado, necesito dos propiedades termodinámicas. Ténganlo bien. Ahora presente. bien, las propiedades de estado pues ya son las que definen el sistema. Ya sabemos que estamos hablando de sistemas termodinámicos. Aquí podemos ver muchas propiedades de estado. T se conoce como temperatura, no olvidemos. P es presión. V es volumen. U es energía interna. H se conoce como la entalpía. S es entropía, o también se le conoce como medida del desorden. Y G, que tiene que ver mucho con energía de Gibbs. Todas estas son propiedades de estado. Y como para definir un estado se necesitan dos propiedades. Yo podría hacer combinaciones, por ejemplo, de temperatura y volumen y definir todo el sistema o también podría ser una combinación de presión y entalpía y también el estado termodinámico estaría definido y viceversa podríamos tomar cualquier pareja y cualquier pareja me permitiría definir el estado termodinámico vamos a ir aprendiendo cómo jugar con todas estas propiedades y aprender a ver cómo es este comportamiento de esos estados termodinámicos. En próximo... Existen otras propiedades como pueden ser Q o W, que significan calor y trabajo. Estas propiedades ya no son de estado termodinámico, sino propiedades no termodinámicas, pero también forman parte de todo lo que estamos viendo. Con esto concluiríamos esta primera parte. Quiero invitarlos para que en el siguiente video, la segunda parte, Vamos a concentrarnos en las propiedades no termodinámicas y vamos a ver conceptos termodinámicos como la primera ley, y la ley cero, ya conceptos que van enlazando toda la parte de la termodinámica. No se pierdan ese próximo video que lo tenemos el próximo sábado. Muchas gracias y espero que hayas llegado hasta acá y hayas tomado los apuntes suficientes para que empieces a tomar forma y empieces a llenarte de muy buenos cimientos de esta materia tan bonita. Con esto damos por concluido este video, aprovecho para invitarte si no lo has hecho y quieres entender un poquito la parte de calor y toda la parte de temperatura que va muy enlazada a la termodinámica a que veas el video de conceptos de calor y temperatura, puedes encontrarlo en el curso de calor, allí podrás como familiarizarte con esos temas para que todo quede muy bien enlazado y no te pierdas para nada en el curso de termodinámica, muchas gracias. Y hasta el próximo video.